Ah. Esos rezagos del COVID. Es que, es que en, esta, en esta familia estamos todos full vacunados con 18 vacunas de todas las variedades, pero una sí nos dio. Pero qué al rezago. Cuando me entra el chifón y el sereno. Qué derraquera. Aquí estamos suscritos a las vacunas del COVID. Eso, eso es una maravilla. Uno se vacuna y entonces cae, ya es más fuerte. Y eso yo estoy esperando a que, a, a ver en la oscuridad, en algún momento, yo creo que la vacuna me va a ayudar a eso. Como el hijo de Luz Marina que se vacunó y, y casi le salen alas. Eso, entonces, eh, ¿yo en qué iba? Ah, eh, las vacaciones es importante no gastar tanta plata y procurar que sea un paseo familiar invitando a los parientes con plata porque los parientes con plata es un es un consejo que doy porque a veces los parientes con plata son los que dicen ay ah, yo invito yo pago y uno dice ay no me ha llegado la plata, yo no entonces es gente que se, se distingue siempre traten de invitar a los parientes con plata porque eh, por ejemplo eh, yo, nosotros aquí siempre le regalamos, le aperamos calzoncillos y medias a Andrés. Ay, papá, no vamos a hablar eso. Porque es que Andrés llega al fin de año con ese calzoncillo hecho un caucho. O sea, ya llega, parece un arpa, llanera ese, ese calzoncillo, con todas las tiras asomadas y, y eso. Ay, papá, no vamos a ver, por favor. Una cosa son mis calzoncillos. Pero es que usted de verdad tiene los calzoncillos con el caucho asomado. Y, y la media, y la media con el del dedo medio. Uno ya sabe si si, si, si Andrés se, se, se cortó las uñas o no. Entonces es una cosa bien berraca. Por favor, procuren invitar a la gente millonaria de la familia. Eso es importantísimo. A las vacaciones, por favor, no se endeuden. Y si salen a Barú, lleven el pescado de una vez, ya váyanse llenos. O sea, y si salen a la playa en Cartagena, como, como la que le pasó a Andrés. ¡Ay! No, Andrés se puso a comer balde azul, eh, a ostra de balde asoleado, de esas de Cartagena Y tocó pagar viaje para traerlo desde allá Porque eso casi se desfonda En el hospital allá de Cartagena Eso lo agarraron eh, cinco muchachos cartageneros y lo rodearon Y hasta que no se bajó el balde y, y sacó toda la plata de la matrícula que yo le había consignado ese día se quedó sin semestre en la universidad porque estos señores le cobraron hasta la última ostra, bien malito y él estaba con esta muchacha, no vamos a hablar de eso papá, con esta Adriana la, la que es santandereana la de, de papá llanero eh, esa. y ella, ella bien quería pues dejó la dirección de donde estaba y ella se fue por otro lado y afortunadamente ella nos esperó y todo, pero ella ya estaba organizada con el profesor de la universidad papá porque ella tiene un profesor que, que ella es el, el verdadero novio. Sí, Ló, López es el como el amigo y a veces se encierran, pero, pero yo creo que es cuando pelea con el novio. Papá, por favor, no más. Bueno, he dicho, por favor, pero eso sí, eh, esa muchacha, esa muchacha Adriana, eh, pues a, a mi manera de ver, a Andrés, eh, muy chusca, muy chusca. Muchos, amigo. eso eh, Así le toque morder sobrado, pero por lo menos mordió. Papá, no, voy a borrar esto.